Hola chicos, estamos aquí en un nuevo video. Hoy vamos a enseñar cómo ver un vídeo en YouTube. Bueno, primero es abrir eh, Google, escribir YouTube. Y bueno, vam vamos a ponerlo. Voy a cortar mientras que carga el YouTube. <risa> bueno, chicos, aquí ya cargo el YouTube. Lo primero que tenemos que escribir algo. Yo ya tengo algo predeterminado. ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ese no es! Bueno, después de solucionar las cosas y que escribir algo, eh, vamos a poner Pepe. Y lo primero que tenemos que hacer es buscar. ¿Y, y, y cómo se hace? ¡Ah! ¡Oh! Bueno, bueno, ya cuando ya encontré cómo hacerlo, lo que debemos hacer es darle aquí o oh, enter. Yo lo voy a dar enter. Voy a ponerlo mientras que se cargue. Bueno, esto ya cargó. Hoy vamos hoy, ahora vamos a ver cómo seleccionar un video. Eh, ahora, ¿cómo se hace? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar un vídeo. Vamos a poner este. Bueno, como ven, ya cargó. Y ahora no sé cómo reproducirlo. Lo siento, chicos. No. Puede hacerlo lo siento, perdón. Después, a ver si puedo. Voy a buscar cómo darle aquí. Y cómo esto. No. Bueno, no sé cómo reproducirlo Lo vemos en el siguiente video. Adiós. Pepe, ¿dónde estás? Ven acá. Pepe, portate bien. Pero quédate quieto, Pepe. tengo un sapo que se llama Pepe